Ya, buenas cabros. Este es el segundo videito del que les hablábamos en el video anterior. Martensillo se fue a investigar una cosa. Y estoy aquí por atrás para contarles cómo va el proceso de creación de nuestro mazo que nos salió en la lootbox. Entonces, primero que todo, uno de los principales problemas nosotros, o que yo pensaba que voy a hacer es de que no se dieran suficientes oros para hacer el, el mazo. Lo bueno es que tenemos hartos oros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Tenemos 13 oros normales que pueden salir en cualquier sobre debido a que nos salen los 18 sobres de 9 y 9 de cada edición Pero también tenemos estos 4 ritos que nos salieron como promocionales Así que estamos bastante bien para algún mazo, vamos bastante bien. Después tenemos estos cuatro talismanes que, sí o sí, van a en algún mazo, que son super eh, generales, no son raciales, están peor. Lutatón, ultra real, ataísmo, jugar cartas, a carta tormenta para cancelar habilidades y olvido para desterrar alguna carta que no esté molestando. Entonces, estos cuatro talismanes van, sí o sí. Igual que los oritos Y aquí es donde comienza ya un poquito Las demás cosas Hasta el momento tengo tres ideas de mazo Para poder hacer Porque me salieron las cartas de mente El primero sería un mazo de caballero Ya que nos salió el girofante Nos salió el de yadi Nos salió el en del mago Nos damos las cartas promocionales Un par de talismanes que nos salieron reales Algunas armas También un arma Y harto aliado no sé, lo, lo que más se hicieron fueron caballeros de tenemos todos sus aliados después con una segunda opción, podría ser un mazo eterno ilusión con las cartas lo único malo aquí es que tenemos muy cartas reales, tenemos un paquete un astra y un orus semedor y en general no tenemos tantos aliados, así que debemos estar un poquito complicados en ese, en ese punto y por último la tercera opción sería un mazo héroe Luz héroe o héroe solamente pero también estamos en el problema de que hay pocos, pocos aliados ahora el problema que tenemos, cierto Martín es que ninguno de estos mazos tiene condición de victoria hasta el momento, no se lo he visto así, la única forma de ganar sería atacando ya, eso por ahora cabro. Vamos a hacer otro video cuando tengamos una idea mejor de Cómo va a estar armado el mazo Ya, buena eh, bueno cabro. Hola Aquí estamos ahí estamos ahora con el Estorino y Martincillo Hola Este es la segunda parte La segunda parte La segunda parte del, del video ¿Qué video? De nuestra... Serie de tres videos de Operation Blue Box. Ah, del, del, del, sí. ¿Ah? de la así ah Del Blue Box que abrió el Raúl y que va a formar un mazo funcional o semifuncional o Entonces, lo Entonces, en el clip anterior les mostré las ideas que tenía. Lo grabé porque esto no estaba, así que vamos a tirar. Mostré las cosas que las tres ideas que tenía. Y, eh, y ahora le consulté esa tres ideas a, otra idea a Léctor, y Lector pensó y dijo, ¿sabéis qué está ahí la mierda? Te equivocaste en un punto. Porque yo no pensé. <risa> bueno, no, es que, no es que me he equivocado, asumí mal <risa> ¿Ya? y al final lo decidimos por el mazo eterno ilusión, kind of así que lo vamos a mostrar lo que decidimos, lo que primero esta carta va a ser sí si porque es un filler luego esta también carta, nos faltaba en el mazo la arma nunca hacen daño, son armas 2, 1, 1, 1 suena mal cuando decir la arma nunca hacen daño a uno mismo. A menos que sea el martín. Además teníamos la orejita, así que igual es buena eso. Y tenemos bueno, estas, son reales. Esas fueron las cartas fillers que incluimos. Esas más en los 15 oros que metiste. También. Creo. Bueno. ¿De los 40 oros. Ahora los Pusimos. creo 14 oros. Sí, 14 oros. Este compen de malecarum. Agua bendita que nos salieron en la loot box. El regalo de cosas que también nos salieron en la loot box. Cátero de la Abundancia. los Cruziger. Esta es la que nos salieron en las sobres de Kemet. si te salieron en los delegados góticos. Ver, los tres osarios que salieron al, al tiempo. Este que sirve para Mazoterno Fairy. La cadera de Guitana, que va a ser nuestro rol inicial. Y unir las cavernas porque tiene agilidad y segundito. Ya, son 14 euros O 15. A ver, creo que son 15 de los cuales el compendium va a ser muy usado a igual y el candelón de la por si no nos salen a luego vamos a los talismanes que como ustedes vieron nos salió un atadismo legendario, así que vacío sí también otro que vacío sí, luz de atón encontrar el control dando la fuerza luego voy a un oro, digamos 15 oro en potencia invocar tormenta y una carta que fue muy buscada, única Puedes bajar una carta en tu mano en vez de pagar el coste. Cancelo una habilidad. Y luego robo una carta. Cancel habilidad, robar carta, siempre fueron. Luego olvido, para desterrar una carta que no. Que no, no, no, no esté molestando en el juego. Le tiramos olvido. Invierno. Para robar cartas. Siempre es bueno robar cartas. Tener. Eh... Excepto si tiene nueve. Exactamente. No, no quería robar nada si tenía nueve, ¿no? Y como trabajamos con ilusión. Nos van a permitir recuperar aliados del. del, del del cementerio, cuando vamos a gastar una carta Luego, Círculo de Luz Cancelar Ataque Oponente no, no vamos a ser capaz de ocupar la primera parte de la herida que puede estar una carta Luz porque no tenemos cartas Luz en, en, el, en el mazo Pero, por todos cancelar un ataque de oponente Perfecto o del Agua para sacar cartas del de la mano oponente Crear zombie para jugar aliados de habilidad desde el cementerio halcón de hielo para hacer pegar daño directo y robar cartas la gente quiere verte jugar al tiro, al tiro, calmado, tengo que no me que a luz para matar aliados barro sanador para bajar cartas y para destruir aliados y por último lo más importante de, de cualquier mazo son los aliados así que vamos a ocupar astral paquet Ori que también se leo. Y después, Maraquín, Serafín, Seraphin, Cauquet, Cauquet, Amunet, Shu, Hazor, Satet. Y por último, decidimos incluir nuestra no ya que en ninguna parte sale, se menciona que sea racial. Nos falta una carta. Nos falta una carta y nos permite robar cartas y poner en nuestra mano. ¿Ya? Y principalmente nos faltamos cartas. Visiblemente falta el cartas. Así que lo principal es lo que va a Hacer funcionar nuestro mazo va a ser la ilusión Ilusión, ilusión Así que, eso Mazo racial, ilusión Tenemos tres cartas brillantes de aliados Todas son pura sí. Y todo lo que va a ser el yeah. eh. Así que ahora, después de haber explicado Un poco lo que, lo que fue el mazo, lo que va a ser el mazo ¿quién descubre la temática que hay detrás de este video también ah, eh, comente no? si descubre la temática exactamente. Temática? Exact exactamente, y en qué carta estoy pensando. Si descubre la carta, ¿tú les regalo una foto No autografía pero... a ah, proponer que de pronto un código. Va ¿no? la... eh, a regalar un código, Martín. Buena, Martín. ¿tú Martín se va a con un código. ya. Entonces, yo creo que todo eso cuando salga el juego, definitivamente. Ilusión. Si, si no va a ser regalar mierda. Sí, pues. <risas> Day en Combate, Ilusión, Nada de la Fuerza, El de Sin Habilidad. Vamos a jugar con esa temática, vamos a jugar con esa mecánica. Ilusión, la Sin Habilidad. Y eso. Ya. Y ya esperar a que funcionemos. Soñar no cuesta nada. No me cuesta nada. Ya, el siguiente video va a ser nosotros jugando con el mazo. Y seguramente el Torino y el Martín metiéndome todo el... <risas> Eso, ya. <risas> ¡Policía de YouTube, por favor! ¡No me hagan nada! La... Ya, nos vemos. Por favor, muévame el pollo. Espérate que está... Ahí está, sincronizándose. Uno, dos... ¡Aplaudo con gana! ¡Ah, ya!